Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos al sorteo 7798 de Dorado Tarde para el jueves 11 de mayo. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Más de 1.715 millones de pesos pueden ser tuyos jugando hoy el combo millonario. De... Todo. Realiza tu puesta y participa por este gran acumulado jugando Paga Millonario y Chance Millonario en Bogotá y Cundinamarca. Pendientes a posadores. este es el resultado ganador, 9, 3, 6, 7. Verifiquemos el resultado, 9, 3, 6, 7, 93, 67. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores y juegue siempre Chance Legal en Paga Todo. Paga todo para todo. Felicidades.